A veces es difícil para los jóvenes ser conscientes de sus capacidades, identificar todas sus cualidades y conocimientos para ganar confianza en sí mismos y valorarse. El autoconocimiento y la confianza son esenciales para evolucionar y aprender a labrarse un futuro. Cuando se es joven es difícil encontrar un lugar para uno mismo y sobre todo tener confianza en las propias convicciones y capacidades. Tomar la rienda y decidir el propio camino es cuestión de conocerse bien y ser coherente con sus valores. Este módulo incluye varias actividades y una introducción y práctica de los términos empoderamiento y autodesempeño, pero antes es importante definirlo. Empoderamiento significa tomar el poder. Es un proceso de concienciación que lleva al compromiso y a la acción para transformar algo y luchar por los derechos de las personas. Este término se ha hecho muy popular y ahora se atribuye al empoderamiento personal. Consiste en tomar las riendas, ser conscientes de nuestras capacidades, ponerlas de manifiesto y tomar el control de nuestra vida y nuestras decisiones, de acuerdo con nuestros deseos. Es dar la posibilidad a las personas de triunfar. ¿Cómo podemos ayudar a los jóvenes a lograr el empoderamiento y el autodesempeño? Las actividades permitirán autorreflexión, identificar sus cualidades, sus puntos fuertes, sus valores, lo que le hace una persona única. Identificar nuestros objetivos, esencial en este módulo, permite hacer balances de lo que está en consonancia con nuestros propios valores y lo que nos impulsa. Este tema proporcionará a las personas que trabajan con jóvenes una actividad de empoderamiento y autodesempeño para que los jóvenes creen su imagen, su visión de sí mismos de una forma artística, permitiendo a todos los participantes expresarse libremente sin ser juzgados por el resto del grupo. Así, la actividad también puede diseñarse para que los jóvenes expresen lo que piensan sobre un tema, un conflicto o un contexto concreto, en lugar de limitarse a dar una imagen de sí mismo. Esta actividad pretende mejorar la comprensión y la empatía entre iguales, así como capacitar a los jóvenes para decir lo que piensan y expresar sus opiniones. A través de las actividades propuestas se ofrecen varios enfoques, entre las escenificaciones, la creación artística, el dibujo, los talleres en grupo, el uso de valores de justicia restaurativa y el diálogo. Encontrarán estos módulos métodos originales para generar una dinámica y un clima de confianza.